El 3 de diciembre de 1926, Agatha Christie se encerró en su despacho durante unos minutos, hizo su maleta, se subió a su coche y se marchó de su casa, sin decir nada a nadie. A la mañana siguiente, el coche apareció estrellado contra un árbol en Newlands Corner, en Surrey, Inglaterra. En el coche estaban los efectos personales de la escritora, pero ni rastro de ella. La policía no encontró ninguna pista y hasta el ministro del interior movilizó a todos los agentes del país para encontrarla, además de 15.000 voluntarios con 800 perros que se unieron a la búsqueda. El primer sospechoso en el que pensaron las autoridades fue el marido de Agatha, Archibald Christie, un oficial británico algo violento y pendenciero que pretendía dejar a su mujer por su amante Nancy Neal. Aunque todas las pruebas empezaban a apuntar al marido y la policía le consideraba culpable, su coartada era sólida y además no aparecía el cadáver. Sin embargo, 11 días después de su desaparición, encontraron a Agatha Christie, donde había estado entonces. La escritora había pasado ese tiempo en un balneario llamado Harrogate Spa Hotel. Fue un camarero del mismo el que la reconoció y avisó a la policía expresando que la célebre escritora había llegado al siguiente día de que se perdiera su pista. Sin embargo, cuando fueron a buscarla, ella no recordaba quién era ni reconoció a su marido. Nunca se supo por qué se marchó de la casa, si fue cierta la amnesia o solo quería darle un escarmiento a su cónyuge. Fuera lo que fuese, Agatha Christie siempre será considerada la reina del misterio.